Es domingo de arcarruga. Está la verga. Es algo tranquilo. Es algo tranquilo. Es algo tranquilo. Está la verga. Es domingo de arcarruga. To la verga try one it's a try one it's a eso es algo tranquilo eso algo tranquilo to la verga to la verga to la verga to la verga to la verga to la verga, to la verga. To la verga.